al lado de, de mi esposa y estamos ahora en el 2 de abril y vamos a estar viendo 1 de Juan 4 versos 12 al 14 con el tema el padre envía al hijo Fíjense qué interesante mi amado mi amada en esos tiempos tan convulsionados que estamos viviendo la humanidad completa alrededor del mundo dice la escritura aquí en, en el verso 12 Nadie no ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Fíjese bien Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros Aquí el punto es Que la escritura nos está diciendo Y nos está enseñando Que nadie no ha visto jamás a Dios Pero que si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Entonces cuando hay tanto conflicto en la tierra en este mundo en el que habitamos Es porque no ha conocido a, al Padre No ha conocido a Dios No ha conocido a Jesucristo No le han entregado su vida al Señor Dice, en esto conocemos Que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado de su Espíritu Entonces cuando uno vive una vida espiritual No hay rencores No hay envidias No hay enojos No hay eh, las guerras No hay los homicidios No hay el robo No hay... Tanta, la corrupción y tantas cosas que existen ahorita en este mundo que habitamos y, sí, y nosotros hemos visto y testificamos Que el Padre ha enviado al Hijo Que es el Salvador del mundo Hay quienes no creen en eso de la salvación Hay quienes no creen en que el Señor Jesús vino con un propósito Y que fue enviado de parte del Padre Y eso nada más por ti y por mí Eso es lo interesante, mi amado, mi amada que Dios sí ha enviado a su Hijo a este mundo, al Padre envió al Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué te parece si en este momento tomamos un, unos minutitos para orar? Estamos viviendo épocas muy complicadas. Hay infinidad de divorcios, de infinidad de, de problemas en la sociedad y alrededor del mundo. Padre, ¿Cómo no adorarle, cómo no bendecirle, cómo no honrarle y glorificarle y reconocer que el mundo ha pecado? Pero qué importante es, Señor, que al enviar usted a su Hijo amado, Cristo Jesús, vino para ser el Salvador del mundo, el cual muchos no le conocen, sobre todo en los gobiernos, Padre Santo. Los gobernantes no conocen y si ellos no conocen, no pueden enseñar al pueblo a que le ame. Y Padre Santo por eso tanta maldad tanto daño en la sociedad os ruego por su misericordia Padre Santo que usted bendiga a aquellos que nos ven nos escuchan a través de este material y que este devocional Señor pueda ser un medio una forma como usted Señor bendiga cada vida cada hogar, cada familia para la gloria de su nombre en Cristo Jesús Aleluya, Amén mi amado, mi amada si nunca le has entregado tu vida al Señor Hago en este momento. Es fácil, es sencillo. Solamente dile, Padre, perdóneme por mis faltas. Perdóneme por mis errores. Y yo acepto a su Hijo amado, Cristo Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Bendiciones. Espero que tú hayas hecho esta oración. Y espéranos en la siguiente parte, que sería pues, el siguiente video. Bendiciones.